Ahí está. Hey, ¡Muy buenas! Estamos en un nuevo video Y hoy vamos a jugar tu Guiz mm, Pero si toco el color Rojo Acaba el video Bien, vamos Vamos a jugar Ok Ok Por lo que veo. Ok. No se sé cambiar, gente. Porque la verdad no hay rojo. Las esquinas no cuentan. ¿Qué no. hago, pro tips Listo, gente. Bien, esperemos a los otros. Bien, gente, ya terminó la ronda. Vamos con la siguiente. A ver si, es sí que me cargo. Fran del... del Pro. Así es todo Ahí está Siguiente Cargando No podemos tocar lo rojo Ok, bueno, bueno Ok, no puedo ir por los costaditos Esto me hace muy difícil para los profips La verdad no sé si es rojo Pero me parece que no es No, sí es un naranja no me tengo que preocupar tanto Hacemos protip, protip, protip, protip, protip. no mis ¡Pero tip! tip! tip! tip! Bueno, yo el reto no completado. Ya uno que no lo podemos hacer, entonces lo voy a anotar. Espérenme. Bien, seguimos con la siguiente partida. Ahora no podemos tocar el color amarillo. Empecemos. Ojalá que no me complete tanto. Es decir, que... que no se me complete. tocar el amarillo. Uy, qué difícil. Ay, acá tengo que tener bastante suerte para no tocar eso. A ver gente, les tengo que decir que los personajes no cuentan. Entonces que para estar más seguro vamos a ir por los costados. Ok, no. No puedo hacer pro tip lo peor. Ay, tengo que tener una persona normal. Mira, acá sí puedo ir. Por los rosas no, no, no, no, no Toque lo rosa, toque lo rosa, pero no el amarillo Toque Ahí está, naranja, naranja Bien, bien Ahora tenemos que ir tranquilamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Ay, ay, ay, ay, ay Qué difícil es no tocar el color amarillo Ok, para... Bien, bien Ay, aquí me va... Ay, uy, me salió el protip El piso naranja logramos gente primera partida terminada bien eh, no sé cuántos colores son pero bueno vamos a ver si el amarillo podemos amarillo ya lo tengo mientras voy a preparar a, a otros parte si sí, voy a poder hacer pro tips al final no no puedo hacer pro tips gente porque claro necesito llegar ahí pero como llego entonces me lo voy a tener que pasar a... al modo clásico y gente lo logramos tal vez si logra para mí. bien y pasamos cuando pasamos cuando pasamos ahora y gente se viene uy uy no sé si va bien gente pero para decirles eh, no puedo, los personajes no cuentan no es re difícil Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué difícil va a estar esto, gente. gente les tengo que decir una cosa. Eh, si hay una, si no hay mal, ven. Por ejemplo así. Ahí está, miren. Me lo voy a pasar así. Es la única manera que hay. Eh, gente si no, si nadie lo puede romper. Eh, tristemente voy a tener que pasármelo pasarlo y tocarlo. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de cruzarlo. Por ejemplo, acá sí se puede. Casi lo toca. Bomba, bomba. Acá me quedo quieto. Uy. Bien, bien. bien, por ejemplo, esta parte, si es en amarillo, no puedo bueno acá sí lo sí o lo tengo que romper No. F GAS bueno veamos que nos tiene el y nos toca a ver si Tu, tu, tu, tu, tu, tu, bueno, bien, el siguiente color es naranja, veamos si podemos pasarlo con el naranja. tan okay, eso va amarillo tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Color, ah, no, también, pero no sepan que estoy haciendo, estoy anotando todo. Ok, acá tranquilamente me puedo hacer unos buenos protests. Bueno, tiramos y venimos por el borde.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 logramos bueno no Lo pudimos con naranja naranja no se puede y vamos con el verde también <tose> y bien acá no hay nada que sea verde Acá podemos hacer todos los todo. protips Ay, casi me sale ese protipo a comer, tu marido va lo de Pablo a la noche oh, Ok gente Le sí. esto, esto es... okay. voy a preguntar si viene porque si no después pues, se queda sin comer de vuelta como a la noche ¿verdad? Ok, vamos No, para ah. Bien, es un rostro oliva como para salir Entonces, ¿qué sí. que escuchar? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vale, vale. No, Oye, voy a la y eso, Gente, voy a estar acá rotando Y deben haber estado la puerta, no sé ¡Pum! Bueno <risa> es el hoy. ¡Pum! pa casa! ¡Pum! Pa la casa mami. Eh, Yo voy al banco Y voy a pasar por una frita en la recetita Y de ahí paso por cada resulte Traigo azúcar Que ya te queda poco Y leche Que no tenés. De hecho, pues mañana para tu en la cobra, No traes nada para mí Dale, chao Ah, escúchame Voy a intentar ver todos los mapas que hay de colores para ver qué colores no puedo tocar. Violeta también. Morado. Te dejo tocar. Son Y solo Difícil. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah! Nada, gente, listo, ya aprendí. Me atrasé 10 segundos. Si es que no sale nadie. Por favor, caete, caete, caete, caete. ¡No! ¡Nah! Sí, ya sé, perdón. Bien. Lo siguiente que no podemos tocar es los rosa. No sé si hay rosa en algún mapa, pero bueno. Bueno. De ay, de ay, ay. Artúcar rosa. de gente esperan en despedir, ¿no? Mi gran amigo me dice para jugar. Pero no puedo porque estoy haciendo el video para ustedes. si, sí, yo cortaría el video, pero quiero que ustedes también miren lo que hago para mí. Están inactivo mi canal. Pero bueno. Ok, esto me va a todo Toco lo rosa y termina el video. O oh, bueno Sí, termina el video ¡No!